82 physique and 78 pace. That's a fake one. How What? How <laughs> What? He's I'm the quickest finished. person in, in the world. I'm gone. I'm gone. 78 pace. What? Th that's a fake one, though. No? <laughs> Vi chiedo chi può essere questo giocatore. Tomori. Tom, sicuro. Tutti sicuri per Tomori? Sì, sì. Andiamo a vedere se è lui. Che parliamo di… Tomori. Tomori. Oh. 82 è l'esercito. Quindi sei felice di questo? Più o meno. Sì, sì. Yeah meglio. A ver come sta questo? 82 di velocità. No, daria 85. Regate. 86. Sì. Está bien, sí, sí, sí. está bueno. ¿Y sí, tú crees que tenía que tener un... Un poquito más Una media de cuánto tú? No, está bien. Uno más. Bueno. You're the FIFA man, so you should know everybody out of this. I think it's got to be some sort of defender. Yeah, some AT defender. I think it could be canceled. What do you think? Yeah, it pays us too much for Alex or so the no <laughs> chance. <laughs> Definitively. Teo, qui abbiamo coperti il tuo overall, velocità, tiro e passaggio Secondo voi quanto veloce? 83. 87 85 93 ah. uh. Quanto può avere di passaggio secondo te, Sandro? 35 36 E invece? Ah, siamo ah, a 76. 86 ah, <ride> 4 es defensa. Que... 86 en defensa. No. 45 de tiro, eh. Creo que estamos de acuerdo que es Jiménez, ¿no? Jiménez. <laughs> Marco. Porque está muy completa. Sí. La carta es Marco. Esa carta va a ser cara. Puede ser yo. Depende. Bernardo. Physicalidad. Definitivamente. Puede Bernardo o o Bernardo. It's a few banana, but I think that's too quick for banana. Yeah. It's out of me a banana, I think it's it right. probably the stock in yesterday. I think it's me. Going with me, yeah? Yeah, I'm going with you. Are you me. sure? Yeah. Oh, is it? Grealish. Grealish. Oh, Oh, we didn't mention. Wow. 82. 83. 84. Teo Hernandez, 84. You're my brother. You're my brother. You're my brother. Thank you. Tren What 80 Andi shot? For for Alex. Fernandinho. Fernandinho, yeah, it could be. Fernandinho. Who do you, who do you, no. Do you think? No, I think it? he's. Fernandinho physically has got to be stronger than it that. It will be, He but. Fernandinho. Okay, we'll go Bernardo then. Bernardo. Bernardo. Oh no, we're so bad. <laughs> We don't know <laughs> our team. <laughs> We did so not so even bad. mention him. <laughs> <laughs> <laughs> We're so bad. Oh, let's do that again. <laughs> <laughs> <laughs> We do that. Oh, he's, he's, he's new in the team, that's why. Vini, comenzamos contigo. Tienes ahí el ítem. Tenemos ahí... Vamos a hacer primero el de ritmo. ¿Qué puntuación creéis que deberíamos poner? 90 y algo, ¿no? Mini bola. 90. ¿Mini ¿eh? bola? Sí, 90. ¿94? <risa> Venga, 94. <risa> Pasamos con disparo. Está enchufado este, este <risa> año. Está empezado bien. Está bien. Está bien. este año. ¿Joder? Ahora mismo 95. Sí. <risa> no, hay, que verlo, hay, hay, que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Soy yo de 90 estoy. 90, 90, sí, sí. 90, joder. ¿90? empezar fuerte, eh. ¿90? Sí, que ahora está muy bien. Venga, vamos con 90. El pase, pase. ¿cómo va? Mmm, 84. 84, 84? ¿Sí? está bien, sí, está bien. Sí. Oye, mínimo. Sí, bueno, no si no bueno, te quejarás de no, puntuaciones, eh. Empieza fuerte, sí, sí. No es posible? No es posible. What, what are you complaining El mio figlio es más veloce que. el 39. Ah, ¿Qué dice? Eh, ah, va, va, va. Va, va, es medio, es medio, es medio. is me. Yeah. I will sneak ¿Está en mi origen? ¿Eh? No. It's not me, no es mí, ¿no? Vale, tenemos después regate. 92, 93... Pues oh, sí. 90. A ver, ¿puedes, puedes, puedes enseñar ahí cómo vamos. 90 en regate y ahora defensa. Hay poco. Ahí poco. Ahí va a bajar, no, no todo va a ser bueno. ¿no? ¿No? Pero... Esto es juego poco al FIFA. <risa> Nada, lo meto de central y todo. <risa> sí. Eh. 30. Sí, por ahí, sí, 35. 35. 30, 35, venga. Aquí 80 era abajo. No. Venga, y de físico? Y físico, está yendo al gimnasio, se le ve fuerte. Está fuerte, está fuerte, la está verdad. Está fuerte. 80. ¿80? 80. No, mucho, ¿no? 72. ¿Cómo le va a hacer, Carlos? Vale. Está aquí, vale. 72, sí, no, es, vale. es, es carta. Sí. Es el Toti, vamos. General, en qué se quedaría. Sí, 87. Sí. 87 en el general. Sí. 86, vale. Puedes coger el maletín. Es tu ítem con los nuevos ratings. Is it? Oh, es mí. Surprised with that rating. Mm. Sorted of me out well yeah. this year. 93 pass. I think that's you, Kevin. yeah I'm It's got be. 93 pass. 76 pace. I know. Do you know who comes quick? Yeah. Do you know who comes quick? It's gotta be in the 80s at least. So, you know, we say really that we're in the 80 Gotta be me. It? Yeah, well, sure. we'll, well, be me. They're doing me good. It's got to be you, isn't it? Yeah. There he is, good-looking fella. He's smiling. I'm happy. always. What did you go Do you like the photo? 90. 90, yes. good. How we go with se le complica un poco. Este... <risa> Está... 70. 30. ¿70? 60. 65. ¿65? ¿Cómo <risa> lo baja, eh? <risa> es que ya ha pegado un tiro de entreno que no... Me 70. Pase saca bien el balón ahí desde, desde detrás. Los centros no... no, no. es así, ¿no? no tenía el centro no... No lo no tenía el contigo. Lo no. último... No, pase, no, bien, pase, no, no, bien, pase no, bien, pase bien. No, pase, bien. bien, pase, bien. <risa> pase bien. Eh... Un 80. Sí, 80. 80. Venga, continuamos. Regate. 50. Pero es brasileño, ¿tiene, tiene cositas o no? no tiene cositas... Cositas malas. Para sí. defender, cositas para defender. 50. Venga, defensa, aquí ya, aquí sí, nos vamos arriba. 92. ¿Tú lo ves bien? ¿Y un poco, y un poco más también, está bien o qué? 95. 95, 95, venga, 95. ¿Y de físico? Sí, eh. Yeah. Tengo pocos. <risa> poco. <risa> es que hacer un poco más de gym, eh, pero... Sí. Ah, me voy como 85. ¿85? 85. Ay, no, está, bien. está bien, entonces. Sí. Joder. Fuerte, eh. Fuerte. <risa> En el general, que se quedaría? Me no, a 80 8, 8, 8, 8, 8, 8. Vale, pues puedes coger el, el maletín y descubrimos ya tus nuevos ratings. Enséñalo.